Hey, hey, hey carajo! ¡No! <ríe> ¡Me equivocas, youtuber! ¡No puedo! ¡No, joder! ¡Muy buenas, chicos y chicas! ¡Y sí, si ya me satisfache! Me satisfache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 No... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Okay gente, aquí estoy en una escena de Pokémon Go. Me se ¿Qué? no se me cayó. Muy buena gente! Muy les traigo un nuevo video!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 es que los anuncios me cargan es que ah, Dios. a la vez eh, vale chicos eh, aquí está una foto mía del directo que me hice hace what the fuck ¿Qué pedo bebo? me asusté aparecieron un montón de imágenes bueno a la verga ¿Qué? Ha quedado bellísimo y me van a decir que no voy a dar ok. Yo ni siquiera estoy viendo el recorrido de la final. Ay, voy a tomar la vista de grabar un que no sé... ¡Qué Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace gra... ¡Granme es realmente sorprendente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Esto no estaba planeado! ¡Esto no estaba planeado! ¡Ah! ¡Qué atrevi! Ah. Hostia Hostia, pero ¿por qué se me va la mano a tomar por saco con todo y, y cohete? barito, barito. Bueno, tengo la otra Agárrate Pero es que no agarra Agárrate Se le va la mano Agarra Haciendo perder una y otra vez Si, sí, es 100% imposible larguémonos de aquí Ay Dios mío, estamos en YouTube bueno, iba a caer de tapas ah, Es que soy tan crack El juego me lo evita El juego evita que yo haga eso ¿Por qué? Porque soy crack Y como soy tan crack me salgo de la gráfica Mira Mira, mira, mira ¿Usted? Mario, Dios,